el dueño actual del mercado recreativo ustedes saben que en nuestro país como en muchos otros que todavía está de forma ilegal la marihuana pues ya tiene una, un dueño ya no hace falta poner una diapositiva o ponerme a explicar cómo cómo es que, que, que, que, que existen esos dueños y eh, vamos a, a, a ver que estas personas pues se encuentran en todas partes del mundo en todas partes de nuestro país y son los dueños del mercado recreativo desde hace más de 35 años no entonces es el primer el segundo actor después de los consumidores eh, el principal actor pues es quien es el dueño actual de este mercado de, de, de la marihuana y este también vemos pues si ya tenemos aquí el principal dueño o, o la, la principal figura ya como productores que son los, los, los que ya son dueños de este mercado desde hace muchos años entonces también vemos eh, que surgen alrededor de, los, de la mayoría, digamos de, de una gran mayoría de los movimientos uh, pro cannabis, principalmente del activismo muy particular que se está generando aquí en nuestro país, alrededor de la planta, alrededor de la cultura.